Cuando que bailes un rabús aquí abajo. No. ¡Ajá! ¡No! Sí, sí, sí. bueno, no. Ya. Yeah. Vamos a empezar. ¡Eh! ¡Hayamos como dos, 3, tiempo! ¡Estamos en buscar empezamos! <risa> y vamos a hacer el tag de la mejor amiga. Y aquí tengo. de Adri. <risa> ¿A ver qué sé? A ¿Es de Adri? Oh, No es cierto, ven Adri. No es cierto. No es cierto, ya teníamos muchísimo querido hacer este acto, pero ahora, ahora, pero ahorita no estaba uh, disponible. Tampoco tú. Oh, Sabo que tú no podías, es pero no te que queríamos hacer el proyecto, de, no, no podíamos. <risa> <risa> Otro día. Es que hoy sí quiero, pero no puedo. Y ya, vamos a hacer el tag de, de las mejores amigas, ¿no? A ver, yo empiezo. Ajá, tú. Una. Yo empiezo. ¡Ay, qué nervioso! <risa> a ver... Oh, ya, no. Bueno, a ver, ¿cuál es mi nombre completo? ¡Ay, ah. ¡Me vale! ¡Estoy un popita! Me... Adriana, Vallejo Martínez. ¡Gracias! Eh. Sí. A ver, ¿cuál es el mío? ¡Ah, sí! O sea, sí yo sí, sí me acuerdo, ¿verdad? ¿no? <risa> más se quedó, Daniela! ¿sí? ¡Ah, no, no es cierto! Ay, ¡Me voy! Y Marisal. nena Marisol, ¡Eh! Sí. de Bueno, eso estaba muy fácil. Pero no, no, sí. sí. de tu mejor amiga saber el nombre completo. Sí, eso estaba muy, muy, muy fácil. Tiene que hacer. Ver, ahora yo, este... ¿Cuál fue la, la primera impresión que tuviste cuando me viste? O sea, esa niña tiene mi asiento. Me quitaba ah. de ahí. Me quitó mi asiento, ¿saben? Mi prepa. A ver, ¿qué? nos conocimos en la prepa, en primero de prepa. Y a mí me cambiaron a la mañana. Sí, Cuyo pero esta niña robaba no banco, se quedó en mi banco. Ay, pues estaba solo y aparte nada. Estaba solo. Y eso, ¿Qué, que estaba solo me quiere decir sí, que no estuviera ocupado, ¿estás de acuerdo? Ay, sí, pero no tenía tu nombre, así como la primera que pone tu nombre en la banca. Pues no, pero. en mi banco. Todo el mundo ay, sabía, ay, que ay, todo la, todo la, sabía que era mi banco. Todo el mundo sabía que era mi banco. Pero nadie me dijo nada, así que yo me sentía de. Mm. Yo sí llegué. Ah, y la cara de Drip así. Vaya, vaya. Y la primera impresión que yo tuve de Adri fue de que. ¡Ay, esta mía es muy sangrona, Sí, yo sí pensé que era muy sangrona ¡También tú! Tenías la cara así como de. ¡Ay, de pocos amigos! de ¡Nadie me hable! ¡Sí, sí, sí! sí Esa es mi cara? ¡Sí! Nada más, nada más. sí. ¡Ay, amas tú! Perdóname si perfeccionas, por favor. No soy perfecta. No soy hoy, perfecta. Hoy se pone bella en la noche. Nada más que se vaya y ya lo cuando bella. Sí. Y sigue grabando. A veces cuando se levante esto porque... Hay que subirla, esa está chida, me gustó. Nos vamos como amigas en la calle. ¿tú? ¿Cuál es mi comida favorita? Uy, uy, vamos con las preguntas uy, difíciles. Uy, uy. ¿Cuál es tu comida favorita? pensando algo aquí el espagueti ¿Sí? ¿Sí? sí, porque yo también dije ay el espagueti pero no sé por qué porque vi una, una pregunta aquí decía cuál es mi comida favorita y yo el espagueti el espagueti el espagueti y a mí más la otra nueva que ha la prueba y la pasta a la pasta a ver mi comida favorita yeah. Disculpa Miguel, pero la semana mía Miguel, no me supo Las verduritas ¿Sabes? Que no Es que no es comida, pero pues son las verduras Las que hace mi mamá así como basaditas Bien ricas No sé, sí, sí, no sé sí. que le gustaban a las verduras ¿no? sí, Ahora sí, la... soy chica ¿sí? ¿Nadie no? O tu película favorita, Nicola, favorita. Las de Rápido y Furioso Sí, ahorita la del momento, ahorita, su película favorita, Jurassic World No, cuál es tu película favorita No, guay Parece una de hace mucho O hace poquitos No ¿Cuál es? Ay, me mira, me me ay no, es está ¿Cuál es? No tengo película favorita, va, ¡Ay, oh, sí es sí, cierto! mejor no me acordé, una vez yo te pregunte, ¿cuál es su película? No, ah, oh, oh, es que está chida Las de acción o las de fantasía, como de sí. de ¿Y, de y de cuatro no le gustan. Ay, es hardcore. Me puedo mañaca de, de corazón. Sí, ay. ¡Qué ronque! Ay, las no, no, no, no, no, no, no, no, no, Anda ahí. ¿Tú me como como estudiar la, la coreografía de.? No veo. Esa puede ser más fácil. ¿Qué? Okay, a ver. ¿Cuál es mi youtuber favorito? ¡Ay! Uf, uh, Dios, yo, yo, yo, yo Tengo yo, también varios yo. que me gustan. ¡Ay, no sé! ¿Me que No. ¡Ella! No. ¡Ella! No, mis pastelitos, no sé. Sí. No sé quiénes son mis pastelitos. Oh. ¡Ay, yo! Cuando me dijiste, pensé que te has equivocado porque era a poner los polines. No. ¡Ay, no, no, no! O sea, sí me gustan, pero no ¡Ay, no! A mí me gustan los polines. Lo siento, polines. O sea, son tus favoritos. ¿No te gustan? Uh, A ¡Atento! Lo siento, polines. y no me gustan. Entonces, ¿quién es mi que no youtuber favorito? Nunca vimos. Oiga, no, esperen, me acuerdo la vez que, que empezamos a conocer... ¡No! no ¡Wow! O sea, la primera vez que supe que a Adri le gustaba YouTube, o sea, los youtubers eran como de... ¡Oh! O fue una vez en una fiesta que tuvimos en mi casa. Ajá. Y yo puse una canción y dije, ay, nadie la va a conocer, la voy a poner porque tiene buen ritmo. Y Adri... ¡No, Y yo sé de... ¿Sí sabes quién? me decía, sí, es Sofía Castro. Y yo... ¡Oh! No, era Sofía Castro. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién Ah, era la de Calle sí. Ajá, ¿Ves? ¿Cómo no se acuerdan? No. Perdón, es que ese día también se me ha sonado de la niña. Bueno, no sé si perder esos sí. días. No sé sí. si se pasa se habla de Calle y, y yo de, no manches, Adriana te gustan y Adriana como de, oye, ¿te gustan de, Oye, canciones? ¡Ya viste el video! Oye, no sé qué! No, ¿quién, qué, ¿quién es tu? Ninguno, todos no me gustan. ¿Sí? Estás como lo mirando por eso. Ay, sí, cierto. Se te como Pautips. También. O oh, Javi. O a mí. Ay, no, Amara. Como... Ay, todo eso. El canal de AM. Ay, Oye, pues... sí, sí, A mí todos me gustan. O sea, no es como un favorito de no. mí. Me gusta, entonces... Bueno, a mí también más los colombianos. Bueno, son los me hacen reír. Paulet. ¿Se ¿Sí conoce Paulet? La que hace sí. el sí. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Paulet, ¡Ayuda! ¡Ayuda! No ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí. nada más. Sí, ¿Y qué se es? da miedo? ¿Y qué? Ay, mira cómo se me ahí de arriba. Espérate, ¿No? ¿No? No, quítalo. A, a ver, a ver, a ver. No sé si qué sea, y no lo voy a pagar. A ver, yo sí ¡No! sé. Mira mira mira, ¡No! mira, mira, mira, mira, mira. mira, Esa era, es una, es una. Es que está muy feo. Espera, voy a quitarlo. Ya, pues no